Qué cosa más linda, Diego, que eh, tú te acuerdas seguramente tus, tus más grandes desayunos o los más ricos desayunos que has tenido en tu vida, eh, pues seguramente eh, recordarás quién los hizo o quién, quién, eh, con quién compartiste, con quién estuviste, ¿verdad? Claro. Porque además de lo rico que puedas comer es la compañía, ¿no es cierto? La posibilidad de estar con alguien que te diga, bueno... Mira, compartamos este desayuno. Así que hoy vamos a hacer las dos cosas, mija. Fíjate, vamos a Mira. tener un eh, delicioso desayuno con muchos productos, pero además vamos a estar con quien hace posible que tengamos claro. estos desayunos vamos con a ricos productos. Son. Exactamente. Ahí los vamos a conocer. Así que quiero darle la bienvenida a Javier Freire, que es el gerente ejecutivo de Eva, una empresa boliviana de alimentos. Qué gusto otra vez nos estamos viendo por segunda vez. Sí, sí. Recuerdo que el primer día estaba más llena todavía la mesa, trajiste más productos, pero bueno, siempre una alegría tenerte acá con nosotros y más hoy que estamos arrancando esta, este tiempo de desayunos ricos para nuestros invitados y obviamente para quienes aquí vamos a deleitarnos cada mañana. Oye, qué gusto, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, nuevamente estar aquí presentes para poder mostrar todo lo que vamos desarrollando día a día en lo que son alimentos sanos, saludables, que es la línea de la empresa boliviana de alimentos y derivados. Como decías, la anterior vez trajimos muchos más productos porque nosotros hemos desarrollado más de 60. Sin embargo, seguimos innovando, seguimos generando combinaciones de alimentos, o sea, de productos alimenticios, que den bienestar ¿no? a nuestra ciudadanía, al boliviano, a la boliviana, también en un marco de lo que es seguridad alimentaria con soberanía como política fundamental de nuestro Estado. Qué bueno. Mira, esta mañana te cuento, nos hemos tomado un juguito, ¿no? porque le habíamos mm. ofrecido a, a nuestro invitado le dijimos, ¿quieres un yogur? ¿quieres una leche? ¿prefieres mm. un juguito? Le digo, quisiera un juguito ahora, ¿no? Mm. Y elegimos este que viene de varias frutas, ¿no? Este. Me acuerdo, mandarina, naranja, ¿qué más era? Varios, ¿no? Ahí, esta es una mezcla. No, no, no, este ya es, es uno solo, este debe ah, ser es puro, el de o sea, naranja, porque ah, tienes mandarina, no sé si tú tienes Ah, colpazón, Estas son las tienes, ah, ah, yo pensé yeah. que venía todo junto. Sí, estas son las opciones. Exactamente, ahí está. Ah, perfecto, ahora sí, ahora entendí, ahora entendí. ¿Te das Ajá. cuenta? Cuando viene el que hace los productos, La, pues te, no, te guía no, sí. mejor. Sí, ahí está. Lo lindo de este, sí, es que cero azúcar. Sí. Entonces, claro, cuando vio... Tomás, cero azúcar. Ese ratito dijo: Este quiero, ¿sí? Este quiero. Y se quedó con ese. Pero además, fíjate, eh, le invitamos galletas, ¿sí? Que son una delicia. Yo voy a ser aquí el fan número uno de las galletas, como siempre. Eh, en este caso, le hemos eh, invitado unas galletas eh, de: ¿qué eran estas? De, de, de a, almendra con salvado. Almendra con salvado. Pero además tenemos otra, ¿no? Porque son tres diferentes, eso bueno, no estoy acordando. Claro, tienes la almendra con salvado, sí. la almendra con avena, ya. también tienes la del los nutritivos. Exactamente. ¿no es ¿Cierto? Y ahora estamos sacando también ya con quinoa. Un cierto chip de chocolate. Ah, no nos ah chip no, de chocolate. También, o sea, esos son productos que estamos desarrollando y que pronto van a estar en el mercado porque son para exportación. Buenísimo. También, ¿no? Estas son justamente las galletas, que son una de... ¿Tú, ¿Tú comiste, Diego? Sí, afuera. Ah, no, eso no estaba permitido. Tenías no que comer permitido. en pantalla. No, no, no. Aquí. No, yo soy invicioso. ¿eh? Ah, olvídate. Estas y olvídate. la... Olvídate. Pues los todas las conoces, con no, y la leche. Sí, ya sabes <ríe> cuál es. Perdón. La leche, el queso con chía y las, las galletas son mi vicio. Tus tres favoritos. Sí, me, me declaro un fan. Ah, sobre todo de la leche. Correcto. Lo lindo aquí es que tienes, a, a los invitados vamos a decir, prefieres salado o dulce, ¿no? Y en función a eso, por ejemplo, un picadito de quesos, ¿no? No, no, Espectacular. Siempre viene bien. ¿Cuántos quesos tienen? ¿Cuántos tipos de, de quesos? En, en este queso, en esta ocasión, tenemos tres variedades de quesos: lo que es el fresco, ¿no? O prensado que se llama, el semi maduro, que es el conchilla, pero además también tenemos el queso maduro, que es el edam tenemos digamos el, el, la línea normal pero también tenemos bajo en sodio y bajo en grasa no es cierto Buenísimo. y también lo que es nuestro queso fundido entonces, ahí tenemos esa variedad de quesos y hoy en día también estamos trabajando, como digo, siempre innovando y pronto vamos a dar un boom porque estamos trabajando en tener una quesería muy importante en el trópico de Cochabamba. Qué bueno, ¿no? excelente. Eh, son 60 productos los que tienen en este momento. En pero este, ¿Cuántas te, plantas son las que trabajan para justamente uy, sustentar esto? Ya, eh, sí, hemos desarrollado más de 60 productos y tenemos 20 plantas industriales. 20. ¿no? 20. Hablamos de 5 plantas de lácteos, 6 eh, plantas de miel. Eh, tres plantas de néctares o pulpas de fruta, dos plantas de frutos liofilizados, ¿no? nuestra beneficiadora de castaña en Pando, nuestra planta de derivados en el alto, y además de eso, eh, la planta de quinoa que inauguramos este año en Oruro, y la última planta inaugurada, la de Stevia, también en el trópico de Cochabamba. Hacemos un total de 20 plantas. Impresionante. O sea, de todo. Todo el sí. país. Sí, sí, no, estamos, bueno, en casi todo el, el país, con plantas, nos falta Santa Cruz y Potosí, pero sí tenemos actividades también comerciales a nivel nacional, pero es importante también, no solamente, digamos, los productos que elaboramos, también hay, una, hay un componente muy social por detrás, ¿no? Porque trabajamos con tantos productores de, primarios, a cual cuales le hacemos una retribución justa por ese esfuerzo que le imprimen a la tierra, y nosotros como Estado, nosotros tenemos esa política de un pago de un precio justo. Correcto. Eh, eh, somos fanáticos de la miel también, ¿no es cierto? Y estábamos viendo justamente algunos eh, últimos o más recientes productos. Aquí, por ejemplo, este es con polen liofilizado. No sé uh -huh. si puedes entrar un ratito acá. Este es con jengibre y limón sí, liofilizado. Es miel. No es frío. ¿sí? Y mira este, con flor de jamaica liofilizada. Exacto. Oye, qué bueno. Mira las mieles, ¿sí? Saborizadas. Y allá hay dos de frutilla, creo, ¿no? Esos, esos, esos sí. potecitos de plástico. Creo que son de frutilla, ¿no? Estas sí son de... Cremosa. Ah, además, esta es cremosa. Es otra variedad esta de es miel. Es otra variedad, exacto. Esta es una miel para ¿Quién untar? se puede, ¿quién se puede o sea, venir? Esto sería para, que, para una galleta, digamos. Claro, claro para untarla, tranquilamente, claro, ya no claro. se te derrama la miel normal. Tú, ¿La tienes? Mira. No, la miel fluida, fluida mira, mira, mira, mira, mira. Ahí Entonces está. tiene otra textura. Y este es, y este es con, eh, con sabor a... A frutilla. Sí, a frutilla, justamente. Estamos haciendo ya una combinación de nuestras plantas, porque hay las plantas que generan los néctares, las pulpas de fruta sí. o las liofilizadoras, y entonces estamos generando otro tipo de productos en función de ello y cada vez diversificando Correcto. El compañero no me va a perdonar si no presento la stevia. Esto es reciente. <ríe> sí, sí, el primero. Estos son de, productos recién salidos. El primero de septiembre hemos inaugurado nuestra planta inusoladora de stevia, ¿no? Y ahora la, ya tenemos la presentación en lo que es de stevia en polvo hasta un 30% de concentración, e igual la líquida. O sea, este tiene este producto poco más de un mes. Sí, sí, exactamente, que ya hemos mencionó la, la planta como tal, y ya tenemos el, el producto, un producto es de mejor calidad, no lo vas a encontrar en el mercado nacional, un producto realmente que sea de stevia. Este ¿no? es stevia, stevia. stevia, stevia. ¿no? Está sí, mezclado con un agente de carga, que es la maltodextrina, pero tiene una concentración de 30%. ¿no? Y tenemos la líquida. Esta solamente... es otra. Mira, esta está buenaza. sí, Esta está buenísima. Mira. Es endulzante líquido de stevia. ¿sí? sí. Mira qué buena esta. O ver, sea, tienes polvo y tienes eh, líquido. Sí. Son unas gotitas, me imagino, ¿no? Al, al, alrededor de cuatro gotas te equivalen a tres cucharillas de azúcar. 0% no. de calorías, dice acá. Cero lo, lo importante de la stevia, la diferencia de otros edulcorantes, es que solamente te endulza, pero no se te queda en tu organismo. ¿no? Entonces, por eso no te genera ni calorías, ni ningún tipo de daño que azúcar te puede generar. Mira, dice, cuatro no. gotas de stevia líquida, igual tres cucharaditas, cucharaditas de azúcar. O sea, yo usaría una, digamos. No me dio amargo. Yo usaría, <risa> yo usaría ocho, ocho gotas, además que esto ya no te hace daño, pues, ¿no? No, claro. no, por, por Para bebidas frías y calientes. Por eso, ¿sí? digo, lo puedes poner en cualquier puedes tipo echarle de alimentos en y en demás para cocinar, Una pues, buenísimo. No, repostería, lo que necesites. ¿Qué tenemos sí. por acá? Estos es, esto son eh, snacks, digamos, ¿no? Así ¿Sí? como para para tus fiestas, cuando sí, estás viendo no la tele. Y comes el fútbol, una y otra igual ¿no? que las galletas, solamente que es más sano todavía, porque estamos hablando de nuestras frutas liofilizadas. La anterior vez teníamos solamente banana, bueno, ahora tenemos no solamente, ese es un mix que combina ya lo que es manzana, piña, eh, durazno, o sea, es una mango. una ensalada de frutas liofilizadas, diría. Exactamente. ¿Qué es liofilizado? Mix. Quizás digan algunos. Vamos a abrir estas, ¿eh? Sí, vamos sí, a abrirla, claro, vamos a mostrar. A ver venite acá sí y solamente el, el abrir vas a ver como el, el aroma Yo te... ¿no? Uy, se concentra realmente ¿no? espectacular los, los sabores y al sacarle espectacular ¿no? ¿Sí, cierto? Y puedes Mira, ver aquí realmente... lo tenemos a ver puedes no. entrarte puedes entrarte acá ahí está. sabes ahí está. que esto tardas más en abrir que en lo que se lo comen no en ¿no? serio o sea, tardas sí, más sí, en sí. abrir que en lo que se lo comen sabes que esto se lo comen en un santísimo ya se sintió hasta aquí de ¿no? la, la fragancia no a ver a ver ponlo Sí, lo puedes poner, estoy tratando de entrolijar un poquito para mostrar. A ver ahí. Ahí, ahí, ahí se ve, ahí se ve, mira. Ahí está, ahí están los productos. ¿Sí? Qué delicia. Eh, por Uy, favor. Pruébenlos. Por sí, favor, don Diego. Háganos el homenaje. A ver, este, este qué es? ¿Eh? Bueno, estos también tú los conoces muy bien. Puede ser durazno? No. ¿Sí? Tenemos durazno. ¿Sí? Mango, piña. Papaya, plátano, papaya. piña. Tal este es vez este, este es papaya, si no me equivoco. Oh, Lo que estoy comiendo yo ahora. No. Ajá, no están, no están mezclados. O sí, vienen mezclados no, también. Este, vienen este, mezclados. Tenemos mix. ¿no? Aquí, Aquí está, mira, Tienes varios. Claro. Tienes varias, claro. ¿No? Tienes varias hay frutas. diferentes. Exactamente. Buenísimo. ¿Y? Aquí está. Este es el mismo. ¿Qué es y este? Y este es azaí, azaí liofilizado. ¿Cómo sería esto? ¿Azaí liofilizado? Es en polvo, dice acá. Claro que sí. O sea, el azaí es un fruto de la Amazonía. Ya. ¿No es cierto? Que es el que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Y también pues, tiene omega 3, 6 y 9. Te ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares como tal. La llaman la fruta del antienvejecimiento. Sí, es increíble. Mm. Es una fruta que nunca la habíamos tomado en cuenta. Mm. ¿No? O sea, la producción, diríamos, salvo en los lugares que se produce por estos lados... Mm. Nunca se consumía el açaí. Exactamente. Y hoy en día nosotros tenemos ese mandato. Tenemos eh, un complejo productivo de frutos amazónicos y parte fundamental y lo que es de la diversificación de, los, de la producción es el azaí, un gran componente. Entonces, ahora aprovechando nuestras plantas liofilizadoras y en base a esta experiencia es que tenemos un proyecto de frutos amazónicos que ya tiene financiamiento para que sea implementado en tanto. Correcto. Ahora, este, por ejemplo, ¿para qué te serviría en polvo, digamos? para digamos, ¿Te haces un jugo de, de alguna fruta y le añades? Claro que sí, ¿no es cierto? Es un o con leche. Alimenticio, en cual, con cualquier tipo de líquido o ya. en cualquier tipo de, también hasta en repostería, en algo, lo puedes mezclar, ¿no es cierto? Y ya tienes el asaí incorporado dentro de tu dieta alimentaria, ¿no? Como digo, riquísimo y además antioxidante, antienvejecimiento previene pro, eh, problemas cardiovasculares entonces son superalimentos los que traemos como Eva no y, y, y siguiendo la línea de las ahí no es cierto ahí tienes el néctar el, el néctar. néctar ahí está el néctar sí ahí lo ah, muestra Diego claro aquí se ve que tiene la pulpa de cuántos sabores tiene el néctar hoy, hoy día nos tomamos uno de naranja decíamos no sí este es de naranja debe ser naranja mandarina lo que espera durazno manzana piña no, también copasú que es uno de los últimos que hemos sacado, copo, no, car azurri, carambola, carambola, y el último que hemos sacado, azaí. Azaí, que es el que tiene ahora ya, Diego. ¿Qué tal manos, es, ¿eh? ¿No? Buenísimo. Esto es, es simplemente agitarlo antes de, sí, sí. de tomar y y, y y lo que pasa es que nuestros productos realmente tienen pulpa, ¿no es cierto? Entonces sí, se va a notar, nota. ¿no es cierto?, que tiene, ese hecho, o sea, si bien se ha hecho el proceso de homogenización para que quede algo más homogéneo todo el, el producto como tal, es... ...pulpa, no, no vas a encontrar en el mercado algún producto que tenga mayor cantidad de pulpa. Buenísimo, eh, estamos viendo allá los yogurts, ¿no es cierto?, que es otra, otra de las líneas... ...junto uh -huh. con las leches, ¿no es sí, cierto?, sí, que hay sí. leches saborizadas también... Eh, ...¿qué particularidades, particularidades tienen estos, estos yogurts?, ¿qué le contarías a la gente? Bueno, en, en la línea de fermentados tenemos lo que es nuestro yogurt, bueno, el natural... El probiótico, el bebible, el frutado y aparte una línea exclusiva que es el cumis, que es otra bebida láctea que es la que tiene mayor cantidad de calcio. Sin embargo, ahí hemos innovado ya que tiene diferentes también sabores tropicales, ya sea de mango, el chirimoya ¿no? y hemos sacado uno que es el cumis, además frutado. Entonces, que tiene sus trocitos de fruta, ya sea de durazno, frutilla. Y estos es también, mí, para mí, el, el cumis frutado es el mejor en los fermentados como tal, porque además el cumis también es un probiótico, ¿no? que te regenera toda la flora intestinal, que es el centro de tu sistema inmunológico. Buenísimo. Entonces, lácteos más probiótico, ¿no es cierto?, una gran combinación. Eso viene con, en diferentes presentaciones, ¿verdad? Estos envases son de, ¿cuánto?, 500 No, no, estos son de un litro. Ah, estos no, son de un litro, no, perdón, sí, de un litro. No es cierto, y hay de, más pequeños. También tenemos en sachets, ¿No es cierto? Que entre, entregamos y, y muchos de ellos, ciertas combinaciones, ya sean yogures, frutados o que tenemos bebidas con eh, vegetales y verduras, también ya son dados, digamos, para alimentación complementaria escolar, que es otro de los eh, nuestros clientes más importantes que hemos ido de, desarrollando productos día a día. Correcto. ¿Esas envases chiquititos personales todavía no los están sacando? ¿Los chiquititos? De, Eso eh, de, los entregamos. De 200, o sea, tenemos sí en la desayuno. línea de yogures. No, no, lo que es el yogur bebible como tal, sí. ¿no es cierto? Y también lo que es la leche saborizada o chocolatada, ¿no? Que es diferente, Como se llama? Sí los tenemos en envases pequeños Pequeño. de 120, 140 ml, que sí, sí, sí. los vendemos los packs de 10, entonces que están también al alcance de todos los ciudadanos y para que los padres puedan entregarles a sus hijos para ir al colegio. Seguro, estamos hablando de una industria nacional, ¿no es cierto?, que genera empleo para los bolivianos, las utilidades de Eva van justamente a, a cubrir bonos, Juancito sí, Pinto sí. y todo lo que tú quieras. Al margen. Eh, eh, tercero, excelentes productos. ¿sí? Eh, cuarto, precios. A ver, contarle un poco a la gente, ¿cómo están en términos de, de competitividad en precios? Bueno, no van a encontrar un producto de esta calidad al precio que nosotros entregamos. Y en el caso de los productos lácteos, nosotros frecuentemente estamos sacando campañas para fomentar el consumo de leche. Y nosotros tenemos la leche entera que... Eh, existe una banda de precios que establece ¿no? nuestro gobierno, en el cual la leche entera debería oscilar entre 5.50 y 6 bolivianos. ¿no? En este momento el precio que nosotros siempre damos al mínimo, que es 5.50, pero sacamos promociones donde lo puedes conseguir hasta en 4.50, justamente para fomentar el consumo de leche. Y el mejor ejemplo es consumir un producto EVA, porque realmente es la leche más pura que vas a encontrar en el mercado 100%. Uh -huh. Esta tiene 3.2% de materia grasa. ¿no? otras van a ser inferiores y son grasas saludables que te ayudan a eliminar las grasas trans que tiene el cuerpo. Entonces, sí, además, debo confesar que tiene un sabor riquísimo, diferente. Es la más rica, de verdad. Mm. Eh, incluso superando a una favorita que no era de aquí, de Bolivia, incluso la supera. Muy, es muy rica porque tiene, es bastante cremosa. Y claro, uno que ha pasado por alguna vez el subsidio... Mm. Mi hermana recibía el subsidio, entonces conozco cómo faltan los productos. ¿No? Es un experto. Sí, sí, sí. Las galletas Bien. duraban un día. No, y el día que llegaban, sí, no, se acababan. No, entonces, y, es... y el tema es, ya habiendo trabajado en lo que es seguridad alimentaria, con soberanía, porque nosotros como país tenemos que agradecer que tenemos recursos naturales más de lo que podemos consumir. Entonces estamos en ese trabajo de producir con calidad un valor agregado para que pueda traspasar fronteras. Y es así que estamos en un trabajo arduo con Cancillería, con el Sena trabajando y vamos a exportar dentro de poco lo que es nuestra leche fluida. Primera vez que se va a poder exportar esta, sí, esta leche justamente por la calidad que tiene y ha superado los estándares que nos pedían nuestros clientes. Ya están nerviosos que te invitamos a la leche allá afuera. Sí. <risa> eh, lugares de venta. ¿Dónde se puede adquirir todos estos productos? Bueno, nosotros estamos en toda la cadena de, los, de las tiendas supermercados Emapa, Mapa, ¿no? a nivel nacional. Luego tenemos aquí en, en La Paz nuestra tienda en Villa Fátima, en la calle Mayor Lopera, detrás del Shopping La Cumbre. Luego eh, nos encontramos en supermercados, ¿no? tanto en lo que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ¿No? ¿Y, ¿Y todos con... los supermercados? Sí, sí. Bueno, estamos en dos supermercados básicamente dos. con eh, Quetal y Hipermaxi tra trabajando. Y bueno, y, y también hace no muchos o sea, dos meses, hemos abierto nuestro propio supermercado en Shinaota, en el trópico de Cochabamba, ¿no es cierto? Porque hay una alianza con EMAPA para tener todos los productos nacionales y también los productos de EVA al mejor precio y alcance de la ciudadanía, porque es importante decir, el trópico, ahí tenemos siete de nuestras plantas industriales de alimentos. Correcto. ¿no? Eh, eso entonces es, es otra parte, no quiero olvidarme lo de la carne, ¿sí? porque hay una oferta muy puntual, no creo que es mañana, ¿no? Lo de la carne, mañana lo de la carne. Ahorita, estén atentos, carniceros y o carnívoros y carnívoras, estén atentos, pero eh, yo quiero preguntarte una cosa más. Eh, proyectos, ¿qué se viene? Tú ya has Uy. descrito 20 plantas, 60 productos, pero yo te veo a ti que no paras, ¿no? Cada no. vez que te vemos nos cuentas una novela. ¿Y ¿En qué andas? Sí, sí, bueno, tremendo. sí, ¿no? en sí. el marco de la industrialización, constitución de importaciones, que es una política que viene de nuestro hermano presidente Luis Arce, el ministro Néstor Huanca, nosotros ya hemos sido beneficiados con el financiamiento para ocho proyectos. ¿no? Ocho proyectos, los cuales vamos a enunciar, dos de ellos son de la línea Lácteos. ¿no? Nuestra planta de achacachi y la de Chayapata van a crecer su producción en mil litros día cada una. ¿no? Luego tenemos una planta de derivados, justamente de los productos en base a lo que es nuestra almendra, a nuestro, a nuestra quinoa y otros cereales andinos. Hay una mezcla de, justamente donde labramos las galletas, vamos a tener una planta mucho más moderna que va a estar ubicada en Viacha. Luego tenemos nuestra planta de productos del Chaco donde hablamos del maní, del algarrobo, de ajíes, de diferentes productos que vamos a darle también su, su realce. Tenemos la planta de frutos amazónicos que va a estar ubicada en Pando y vamos a tener una planta de almendra y derivados de almendra en Riberalta. Buenísimo. Y al, al margen de eso también tenemos nuestra planta de procesamiento de frutas en Zapaqui y últimamente una planta industrializadora de piña en el trópico de Cochabamba. Nos hablamos de, nueve, de ocho proyectos nuevos, alrededor de 570 millones de bolivianos que vamos a invertir ¿no? en, lo, en, en los dos eh, próximos años. Buenísimo. Eh, me preguntan los amigos, ¿va a haber algo para Navidad, algo especial? ¿Canastones, por ejemplo, que se puedan hacer, se puedan encargar? ¿Están trabajando un poco sí, en ese sí, tema? Sí, sí, ya ya son años que nosotros hacemos una oferta navideña donde armamos los canastones o les podamos ofrecer diferentes productos para que puedan complementar a su canastón. Sin embargo, también tenemos una línea navideña desde que elaboramos panetones, el Stollen, ¿Ah? también que es un panetón estilo alemán, la rosca navideña que tiene un corazón de lo que es el mazapán, o sea, la, la almendra como, como tal. Entonces, sí tenemos diferentes productos para ofrecer para fin de año y que nos tomen en cuenta porque, como siempre digo, son superalimentos y de la mejor calidad industria boliviana. Correcto. Posiblemente alguna empresa, alguna institución que quiera tener información sobre este tema de los canastones de fin de año que se vienen ahora prontito, eh, ¿cómo hacer para contactarse con ustedes? ¿Dónde están? Bueno, Pueden hacerlo a través de las redes sociales, No tenemos nuestra página en Facebook, tenemos en Twitter, en Instagram, pero tenemos un número piloto con el cual pueden contactarse que es el 715-33705. Lo vamos a repetir, 715-33705. 715-33-705 es sí. una línea piloto que sí. los va a atender y allí pueden ustedes hacer eh, la solicitud de cotizaciones o, o lo que fuere, ¿no es cierto?, para sí. armar su, su poderoso canastón con estos productos maravillosos, deliciosos. Realmente no, no estamos exagerando ni mucho menos. Un amigo me escribe y me dice, díganlo gringo, díganlo, la leche Eva es más rica que la Sancur. <risa> Así me dice aquí, mira el amigo, se, se, se enojó y dijo, ¿qué andar con ahí, no diciendo los nombres? O es no, otra, la era tuya? otra. otra. ¿Cuál? Dilo. La serenísima. La serenísima, ¿no? Más rica que la serenísima. Serenísima, no, no saben hacer leche, están aprendiendo a hacer leche. <risa> Ahora, algo que me llama la atención es, como mencionabas, eh, lo, los diferentes productos que afortunadamente tenemos en nuestro país, hoy están centralizados en esta empresa, ¿no? Y que podemos... En el altiplano, de repente consumir productos que eran tan alejados como los amazónicos, tan ajenos a veces a nosotros y todo se iba a la exportación y no consumíamos, por ejemplo, la almendra, el azaí... Eh, el refresco el que me gusta el de la Copoazú. El de Copoazú. Uh -huh. Era tan ajeno y ahora todo está centralizado con ustedes. ¿Y cómo vienen trabajando con los productores además? ¿no? De diferentes regiones. Sí, nosotros tenemos un trabajo, ¿no es cierto?, de mucho relacionamiento, hasta hablamos de asistencia técnica con ellos. ¿no? Eh, en el tema, por ejemplo, de la castaña. ¿no? nuestra almendra eh, si bien es un producto que tiene una gran demanda en el mercado internacional nosotros estamos optando por lo que es la producción orgánica entonces nosotros damos esta asistencia técnica para certificar la recolección de los bosques en la forma de mantenerlos y conservar, porque al final toda nuestra producción es totalmente natural en el tema de apicultores ¿no? había mucho contrabando entonces hemos suscrito convenios con diferentes asociaciones con el propósito de que nosotros podamos tener inventariado la cantidad de... Eh, ...cajas apícolas, rendimientos que tiene por región... ...y nosotros compramos miel 100% boliviana... ...y hoy día estamos trabajando en un proyecto, un programa apícola... ...que consiste en capacitación, asistencia técnica... ...mejoramiento genético, sanidad apícola... ...porque tenemos tres centros de educación productiva apícola... ...que elaboramos desde las cajas, procesamos todos los, los productos de colmena... ...porque hoy día compramos no solamente la miel como tal... El polen, el propóleo, jalea real, núcleos de abeja, reinas, ceras, todo, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un, un movimiento muy grande. En el caso de los lecheros, igual damos asistencia técnica con veterinarios para ver que realmente su ganado cumpla con las condiciones para la entrega, la, para la provisión de la leche como tal. Y, y en realidad, ese es el trabajo que hacemos con responsabilidad, ¿no? O sea, pagamos un precio justo, pero también estamos relacionados con ellos para garantizar un, el mejor producto que sea procesado en nuestras plantas. Mientras ustedes charlaban yo me acabé la bolsa de. Bueno, disculpa, sí, abren otra, por favor. Eh, carne, eh, están haciendo una interesante propuesta, ¿no? para, para La Paz. Eh, entiendo que están comercializando carne. A ver, cuéntanos los detalles. Sí, eh, al, al, al margen de nosotros comercializar nuestros productos, ¿no? tenemos eh, nosotros somos distribuidores de productos frescos del subsidio, ¿no? planta y Lactancia. ¿No? Y Entonces, toda la línea de productos frescos nosotros la distribuimos a través de nuestra tienda en supermercado que tenemos en Villa Fátima, justo donde está nuestra tienda. ¿no? Entonces, ahí tenemos variedad de productos como son frutas, verduras, hablamos de carne de res, de pollo, de pescado, eh, hablamos huevos. ¿no? todos aquellos productos que forman parte de la línea de frescos. Y es justamente ahí, en una manera justamente de retribuir ¿no? a nuestra población, que sacamos nuestra campaña de justamente poder conseguir la carne a mejor precio. Y no solamente se hace beneficiario la madre no si es del subsuperantario y lactancia, sino también pueden comprarse estos productos a través de lo que es la billetera móvil, o sea, destinado a servidores públicos que a través de la aplicación pueden hacer compra de todos ellos o también está abierto al público en general porque es como que compras de la cacerita a un buen precio y además eh, garantizando todo el proceso de inocuidad alimentaria para que llegue un mejor alimento a tu hogar. Correcto. Eh, entiendo que hay específicamente mañana algo allá sí, en la sí, tienda. Sí. ¿Por qué no le contamos sí. eso a la gente? Sí, justamente decía, bueno, me perdí un poquito contando todo lo que hacemos. Sí. ¿no? Mañana sí tenemos ¿no? una rebaja en el precio de carne, los diferentes cortes de carne que tenemos ahí pre previstos, ¿no es cierto? De lo que es la pulpa, la carmolida y diferentes cortes que van a estar al mejor precio que existe en el mercado. ¿Qué sería más o menos, para tener una idea? Uy. Ahí ya me agarras un poquito de la cuestión de, de, de, los, correcto, de, de los precios, correcto. pero sí estamos hablando de que por lo menos vas a conseguirlo en unos cuatro bolivianos inferior a lo que encuentra en, en el, el preso, mercado. mercado normal. Correcto. ¿no? Eso es por mañana. Mañana. Mañana. Sí. ¿De qué hora qué hora van a estar atendiendo? Todo el día, todo el día. Todo el día, sí, nosotros abrimos temprano en la mañana, por lo general trabajamos ocho horas, inclusive sábados y domingos, ¿no? En, en ese punto, pero mañana sí se va a ir por lo menos 12 horas, vamos a estar abiertos. Doce horas, de, de 8 a 8 sería más o menos, sí. de 8 de la mañana Para a 8 que de la noche. Quienes salgan de la oficina tengan acceso. A mañana a carne a muy buen precio, ¿sí? De muy buena calidad, carne fresca, ¿sí? Pueden encontrarla. Reiteraremos el lugar, ¿dónde va a ser exactamente esto? Porque ya, se, ya debe estar yendo alguna gente a guardar sí, es, su espacio. Es, es, ¿no? sí, sí, sí, es en la zona de Villa Fátima, en la calle Mayor Lopera, detrás del Shopping La Cumbre. ¿no? Entonces ahí tenemos en toda la calle, todita las tiendas, que es el supermercado de, de Eva, que justamente está abierto para todo el boliviano, boliviano. Correcto, entonces mañana se van, ¿no es cierto?, con su, su buena bolsita y se pueden comprar una linda carne. Me imagino que te va a decir para allá. Todos los cortes, ¿no? Sí, sí, todos los diferentes. Los todos los cortes, cortes los tenemos ahí nosotros y está listo para que. Lo tienen ya tanto envasados, cortamos y demás para entregarlos. Una maravilla. Once y media nos vemos, sí. Sí. terminando el programa mañana. Sí, por favor, no Así acaben todo hasta esa hora. Sí, esperemos no, no. un ratito. ¿sí? Vamos a Por lo menos un poco de hueso blanco para hacernos una sopa, ¿no? si no encontramos sí. carne. Sí. Va a estar buenísimo. Eh, bueno, pues realmente un placer, Javier, agradecerte como siempre por la, la amabilidad que tienes. Cuando nos visitas nos traes lindas noticias, deliciosas noticias, diríamos. Así sí. que, bueno, agradecerles a ustedes por la confianza que han tenido en este espacio para, eh, pues, permitirnos ofrecer un desayuno a nuestros invitados, no es cierto y disfrutarlo acá con, con todo el equipo. Realmente vamos a ser muy buenos publicistas, les vamos a hacer eh, les sí, vamos a hacer sí, buena sí. propaganda desde. De... Yo personalmente me encargo de las galletas, Diego, no sé, que, que asumirá eh, como responsabilidad. La leche. Y el queso. No y no es cierto. Un superalimento y no, estamos trabajando en el desarrollo de néctares, de los, de los productos lácteos, en base, a en base a estevia justamente para todo ese grupo vulnerable que no puede consumir azúcares y que requiere alimentarse sanamente. Buenísimo, ¿no? buenísimo. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, co co como siempre, bueno, agradecido por el espacio, pero no podemos dejar de resaltar el tema de que todo el boliviano tiene que apostar por la producción nacional, valorar lo hecho en Bolivia que es un tema de conciencia la lucha contra el contrabando, que es algo que nos afecta. Y si nosotros estamos saliendo adelante es por la confianza del boliviano y boliviana que apuesta por nuestra empresa y por ustedes que nos apoyan en difundir todo lo que hacemos día a día. Muchísimas gracias. Eh, Javier, Javier Freire, él es el gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos, Eva, eh, que bueno, hoy nos ha traído esta, esta linda noticia. Estaremos todas las mañanas, sí, todas las mañanas presentando una de estas delicias para hacer antojarles a ustedes, sí, sí. pero bueno, ya vayan sí. corriendo, ¿no es cierto?, a las tiendas y allí van a poder sacarse el gustito, ¿no es cierto?, y verificar si no somos unos exagerados cuando hablamos de las cosas, van a ver que no somos nada exagerados. Sí, de verdad que no, es como decía Javier, a tiempo de agradecerle, hay que consumir... Productos hechos en Bolivia, pero además bien hechos. Sobre ¿no? todo. Como este. Sobre todo. No está muy rico menos, este, este néctar. Mira, ya me lo acabé, ya me acabé sí. la bolsa. Sí. Sí. Y tenemos el 0% azúcar y con miel también. ¿no? Entonces, ah, con miel. Uh -huh. Este es cero azúcar. Sí, cero azúcar. Y el que dice miel, sí, tiene claro, algo... Y el otro que es con miel, ¿no? que también ah, ya okay. está desarrollado, entonces también ya va a estar ahí. ¿Sabes qué? Si no paras aquí con las preguntas vamos a estar hasta las 2 de la tarde sí. con Javier No, Nos no, acabamos. Sí, sí, no Le damos el paso a Pastena a la 1 y media sí, Exacto no, no. Si sí, el problema con Pastena se va a querer comer todo Es lo único. Bueno, No, no, en fin. la verdad que si, si empezáramos a hablar de cada uno de los complejos productivos no, que no, tal no vez esto no son... ah, Mañana estaríamos Sí, acabar, sí, ¿no? No, y, es, y es emocionante ¿no? el trabajo que estáis sí. desarrollando año a año en el marco de nuestro modelo económico plural social, productivo, comunitario Seguro que sí, muchísimas gracias Hasta la próxima Javier, estaremos algún ratito con otras novedades cuando tengas algo para, claro que sí. para presentar, aquí va a ser un placer recibirte como siempre, ¿sí? Claro que sí. Y un cariño claro a toda la gente que trabaja en EVA, a la gente que está conduciendo a la empresa, por supuesto, a quienes trabajan en ella, la parte administrativa, la parte técnica, los productores, ¿cuánta gente termina involucrada con EVA, entre empleados, indirectos, directos y todo lo demás? O sea, 1.200 eh, funcionarios, servidores públicos de manera directa, 6.000 indirectos y más de 10.000 productores primarios con los cuales trabajan. Bien, para esos 17.200, nuestro abrazo y nuestro cariño, nuestro saludo. Gracias por alegrarnos los días con tan lindos productos. Hasta la próxima, Javier. Claro que sí. Un gusto estar aquí y siempre, cuando nos inviten. Muchísimas gracias. Abrazos. Bueno, don Diego, bueno. ¿qué quiere ahora? La quiere sobre unita, sí. mira. Unita nomás queda. <risa> Una, que Sí, la última. Mira. Sí, la última. Nada más. ¿Sí? sí, sí. ¿Una más? Una más, claro que sí. Dale que sí. Gracias. Esto se acaba, ¿sabes qué? Grave. Grave, grave. Mm, Rico, papaya. ¿no? Dale. Bueno, hacemos la pausa. 9.31.